María Florencia Ojeda, que está aquí a mi izquierda, es abogada, magíster en Administración de Salud, especialista en Salud Digital, presidenta de la Comisión Coordinadora de estas octavas jornadas nacionales y primera mendocina del derecho de la salud. ¿Qué tal, Agustina? Cuando vos tengas ese currículum, <risa> charlamos. Y nos acompaña eh, Belisa Martínez Malanca, que es abogada, doctorada en Derecho, especialista en Derecho de la Salud, vicepresidenta de la Comisión Coordinadora también de las octavas jornadas nacionales y primera jornada mendocina de derecho a la salud. Además... Directora General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte de Mendoza. ¡Epa! Chicos, qué invitadas que tenemos hoy. Impresionante. Eh, bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Están pueden da, siéntanse cómodas, chicas. Vamos a hablar del derecho a la salud y de estas jornadas que se van a realizar por primera vez aquí en Mendoza. Exactamente. Eh, ¿Quién toma la posta y nos cuenta un poco? ¿De qué se tratan estas jornadas? Bueno, no. de las jornadas directamente sí. vamos a... Contanos empezar un poco a la... y después empezamos a charlar un bueno, poco de estas... qué es el derecho a la salud. Bien, estas son las jornadas, las octavas jornadas nacionales y primeras mendocinas de derecho a de la salud. Eh, lo vamos a realizar el día jueves uh -huh. de esta semana, el día viernes y hay un cierre que lo vamos a hacer en el departamento de San Martín, que es un, un agape de autoridades. ¿En qué constan las jornadas? Es, es un día intenso, lo vamos a hacer en la Universidad Nacional de Cuyo, en la mañana en la Facultad de Derecho, tanto el jueves como el viernes, y el, el, el, el, en la tarde lo vamos a hacer en la Facultad de Ciencias Médicas. El horario de las jornadas empezaríamos a las 9 y termina a las 20 horas. Así que la idea de estas jornadas es con una visión multidisciplinaria sobre el derecho de la salud. Uh -huh. eh, está destinada no solamente al público en general, sino a los profesionales del derecho de la salud. ¿Y ¿Qué, qué, qué se entiende por derecho a la salud? Bueno, Debe ser bastante amplio el concepto, digo, pero uh -huh. ¿qué es un concepto entendemos por bastante eso? bastante amplio, eh, pero es un concepto muy arraigado a los derechos humanos. Uh -huh. El derecho a la salud es un derecho humano fundamental, eh, que durante mucho tiempo estuvo en nuestra Constitución, reconocido de forma implícita, o sea, si ustedes ven la Constitución, en ningún lado van a ver, mejor dicho, antes del año 94, no encontraban en el derecho a la salud ah. tal como hoy lo conocemos, con la reforma del año 94, sí se empieza a incorporar, eh, se le incorporan los tratados internacionales y se incorpora el concepto de derecho a la salud dentro de lo que es, la protección al consumidor. Uh -huh. De hecho, uno de los paneles que vamos a tener, vamos a tener un, un juez eh, camarista civil en donde eh, él nos va a explicar muy bien qué se entiende como paciente, como consumidor y eh, este derecho tan implícito en toda la sociedad que tenemos todos claro. por el hecho de ser personas. Ahora, eh, se da en muchos países lo que pasa aquí en Argentina, en donde tenés la, la salud pública, pero este, entiendo yo que hay un buen porcentaje que en realidad se asiste a través de los sistemas privados. Sí, exactamente. Para una obra social o una prepaga. ¿Vos ¿Pasa qué? en muchos lugares esto o no? Mira, en realidad el caso de Argentina es un caso muy particular, eh, te diría que es único en el mundo, en donde el sistema de salud, el sistema amplio de salud, está dividido en tres subsistemas. Mm. El sistema público de salud, el sistema privado de salud y el sistema de la seguridad social, que es lo que conocemos como obras sociales o prepagas en eh, el resto de los países en donde tenemos solamente dos subsistemas, el público y el privado. Uh -huh. En el caso de Argentina se agrega este de la seguridad social, se empieza a complejizar y a mezclar con lo que es el, el subsector privado y ahí es donde viene toda la fragmentación del claro. sistema, la fragmentación de la legislación y las complicaciones también que se ven a diario al momento de la implementación de ese derecho a la salud. ¿Quién ¿Claro nos explica eh, simple la diferencia entre una obra social y una prepaga? Una ¿Hay una diferencia ahí o no? Sí. Una obra social que a mí me da el sindicato, supongamos, o que puedo acceder libremente a cualquier obra social, y la prepaga. ¿Cuál es la diferencia? Porque viste que muchas veces no queda claro, la gente pues uh -huh. no tiene claro cuál es la diferencia entre una cosa y la otra. mira primero que nada están regidas por dos normas diferentes. Eh, las obras sociales son sistemas por lo generales sindicales, Ajá. en cambio las privadas son netamente eh, privadas. privadas. privadas. Claro. Las prepagas son netamente privadas, uh -huh. voluntarias... Eh, o muchas veces a través del régimen laboral en donde se puede llegar a optar por esta, por esta prepada. Uh -huh. eh, las prepagas funcionan prácticamente como empresas, uh -huh. son muy similares a las empresas, en cambio las obras sociales eh, están muy aliadas, como lo dije recién, a lo que son los sindicatos y eh, al derecho laboral en sí, sí. mismo. Una preguntita sí. puede ser, siempre me, consulta, siempre me he preguntado qué pasa en algunos casos, eh, a lo mejor está fuera de, de la jurisdicción de ustedes, que entiendo que conocen bien Mendoza y Argentina, pero qué pasa con, con esos casos, en donde hay una persona que necesita cierto tratamiento, ese tratamiento solo lo puede brindar una empresa en particular o un privado en particular, es carísimo. Bueno, de hecho acá tenemos el ejemplo de Beni. ¿Cómo funciona ahí el derecho a la salud? Porque se entiende que yo tengo, si hay un, un único tratamiento que a mí me sirve, pero ese tratamiento está vedado y solamente lo, lo imparte un privado, ¿cómo funciona ahí mi derecho a subsistir, a mantenerme con vida? Qué sí. difícil, ¿no? Sí. Mira. Eh, eh, Contestarón, no, no bueno, no no, eh, En realidad, ver, el derecho a la salud, como dije recién, es un derecho humano fundamental. fundamental. Claro. Eh, la realidad es que. Acá empiezan a jugar mucho los que son los tratamientos o los medicamentos, eh, muchas veces experimentales, muchas veces que, que no tienen... tienen... Licencias. Bueno, ahí viene todo un tema respecto a, a los tratamientos con base científica o no eh, y los medicamentos también que tienen aprobación o no. no, no. De hecho, tenemos no, no, no. un organismo específico en es Argentina, que es ANMAT en donde todos los medicamentos para poder ser utilizados tienen que tener la aprobación bueno, de ANMAT. Tanto se habló de ANMAT en el tema de las vacunas, ¿no? Exactamente, o sea, exactamente, exactamente. De hecho, eh, todo tipo de medicamento que no tenga autorización por parte de ANMAT es un la, medicamento... La, las dos que... son abogadas, imagino que hay mucho litigio generalmente, ¿no? Sí, la, la idea justamente de estas jornadas ah. es eh, educar y tener en cuenta que vamos a hacer prevención y no llevar a la judicialización, mm. ah, bien. porque el sistema de salud está totalmente colapsado, uh -huh. o sea, lo público, lo privado. Entonces, justamente, es educar y ver distintas miradas que hacen a esto, que se puede evitar judicializar, se puede tratar de llegar a acuerdos y para esto son estas jornadas que están divididas en diferentes paneles, en diferentes sí, temáticas, tenés salud y género, eh, tenés discapacidad, tiene salud mental en, uh -huh. eh, con los referentes, la directora claro. e, y, y, y personas referentes del derecho a la salud. Una cosa que también no dijimos que no, nos ubica en este marco, que es que nosotros tenemos un sistema federal. Uh -huh. Entonces, ¿qué pasa? Las provincias tienen la potestad y la facultad de, eh, en materia sanitaria. Mientras tanto, el Estado tiene un, un, un rol de rectoría y de garantía de derechos. Entonces, justamente hay, hay una normativa gigante, un sistema normativo que nosotros tenemos que bajarlo al caso concreto. Claro. De ahí viene toda esta idea de las jornadas, este espíritu federal. Para educar y llegar a, por eso también van muchos especialistas en Derecho, tomadores de decisiones en diferentes puestos como en el, en el Estado, uh -huh. es para ellos específicamente esta jornada para ver esta, porque es un, un Derecho que nos está atravesando transversalmente, pasa por todos los sectores, claro. no solamente el, el paciente que va al médico por una dolencia, uh -huh. hay muchas cosas detrás de esto. Claro, más o menos. Claro. Sí, ¿se sí, entiende? se entiende, se entiende. Está en el móvil, Julián Chávez. Siempre trasladamos estas consultas a la calle eh, y Julián es el mejor en esto para preguntarle a los mendocinos qué entienden, este, por derecho a la salud. Y en todo caso también, Julián, quizás tener un termómetro de quienes se asisten a través de obras sociales, a través de prepaga o quienes directamente van al sistema público. Algunos por decisión propia, ¿eh? no por una cuestión económica. Algunos deciden sí. no pagar obra social, no pagar prepaga y recurrir al sistema público de salud. Juli querido, cómo estás? Bienvenido, buen día. Bueno, escuchando con mucha atención, claro, y mientras escuchaba, recordaba, hablábamos con Chicho. Nosotros cubrimos los casos más catastróficos, donde la salud no llega o llega tarde. Nos estábamos acordando el caso de esta maestra médica en la valle que estaba durmiendo, le tocaban la puerta y decían la nena está convulsionando, ya voy, ya voy, ya voy, y la nena se murió. Y a esa mujer le hicieron un juicio, obviamente, esa doctora. Pero creo que sacando estos casos que realmente son excepcionales, lo que uno ve cuando va a las guardias es los médicos trabajando... Haciendo su máximo esfuerzo Ahora, es verdad, en este momento estamos viviendo Una situación de un brote de virus respiratorio Y las guardias están colapsadas Y las esperas son 3, 4 horas Y la gente se queja, pero no es que los médicos no atienden Hacen todo lo que pueden Ahora, todos tenemos también Alguna experiencia cuando vas a la guardia Y te atienden en dos minutos Como me pasó a mí, que yo decía Me duelen los pulmones, no, acá es vía respiratoria superior Tiene que ir a otro lugar Y vos y dale, si tenés este tosquiopio ahí Poneme, decime si tengo bien los pulmones No, acá no se puede pues si no, le está poniendo ganas. Pero es cierto que el tema de las guardias colapsadas hace que la atención en las guardias sea de baja calidad muchas veces. Pero vamos a preguntarle cuál es la experiencia a la gente. Estoy viendo, viste que en la cara ya se ve si la gente quiere hablar. Señora, qué lindo verla acá viendo zapatos. ¿Tu nombre? Daisy. Daisy. Como mini Daisy, la, ¿quién eran las sobrinas de Donna? No? ¿Quién era mini Daisy? Sí, no novia de Donald La novia de Donald, claro ¿No te la habrán puesto por eso? ¿Y capaz Capaz, porque Donald <risa> tiene sus años también Contame, ¿qué quieres comprarte? Unas sandalias me quería, quería ver Sí, estábamos viendo con Chicho los precios, ¿eh? Sí, los precios están carísimos Están caras, ¿no? Todo lo que es calzado está caro sí. Daisy, ¿cómo te ha ido cuando has tenido que ir al hospital a una guardia con hijos, con nietos, con sobrinos, con tu marido? Porque estamos hablando de acceso a la salud. ¿Cómo te ha ido? ¿Te ha ido bien en general? No, me ha ido muy mal. ¡Epa! Contame. Eh, porque yo estoy siempre en el hospital, tengo problemas de salud. Ah. Y con el tema de los turnos, porque tienen que sacar un QR. Ah. Y el QR, nosotros, no, las personas mayores, no sabemos. O sea que llegas eh, sin turno. Sin turno y... ¿No te atienden por muchas veces? QR no, no tenemos internet, chao, no tenemos ¿No turno. ¿No tenés hijos, sobrinos, alguien que te dé una mano con eso? Sí, pero... Pero es, no, te es no te es fácil. Que... No, no es ¿Dónde fácil. te ha pasado esto? ¿En el central? En el central, siempre. Y quiero sacar por una especialidad, por decirle neumon neumonología, y no, no te dan los turnos. Y me sale un doctor que no es mi doctor. Claro. ¿No es lo que vos querés? ¿Y cuando bueno. vas allá te lo solucionan o no necesitas? No, me dice que tengo que ir al QR y que... Hay una señora, una señora Edith se llama, me ¿Sí? parece que tiene muy mal carácter y Mira. no... Y no, Ahora, y no grita. fíjate que, no, obviamente no la conocíamos, y fijate que parece un problema tan sencillo resolver, porque vos tenés que algún problema en los pulmones. Sí, tengo un problema, tengo sarcoidosis, una claro. enfermedad que... ¿Y necesitas específicamente que eres un doctor? Sí, un doctor que es... Mi doctor, que me atendió en comienzo. Nosotros le vamos a dar una mano a Daisy, porque conocemos a la gente <risa> del Hospital Central y es muy probable que la podamos contactar con alguien que tenga su WhatsApp y diga Daisy, acá tenés el, el turno, pero claro, debería ser para todo el mundo. Voy a seguir, quédate en esta zapatería que vuelvo y te voy a dar mi número de celular. Bueno, gracias. gracias.